Hola, buenos días. Me llamo Laura Manzano y soy miembro del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión, en representación de FADENGA Plena Inclusión Galicia. Como estamos en el siglo XXI, tenemos que hacer un congreso en el que también hablaremos de tecnología. La tecnología y la asistencia personal, es, ese es el tema del que nos van a hablar los siguientes ponentes. Ellos se están conectando desde el Reino Unido y agradeceremos mucho su participación en este congreso. Son Gary Ken, director de la organización New Key, y Jacqueline Endra, de la organización Self Diary Tech Support. Welcome. I'm Jackie Henger, a social care assessor... Hola, soy eh, Jackie y parte de mi mundo es ayudar a conseguir a ayudar a las empresas que proporcionan ayuda en la región de Devon y también soy formadora y Gary acaba de decir que Jackie lo que hace exactamente es ayudar al gobierno a conseguir financiación y yo soy Gary y me dedico a ayudar a las empresas, o trabajo en una empresa que se dedica a prestar servicios de asistencia a los hogares. Y tenemos distintos tipos de financiación en Inglaterra. Es eh, eh, uno de los más nuevos es el ISF, que es nuevo, lo tenemos desde hace 8 o 10 años y lo que hace es dar un presupuesto semanal a la persona que lo solicita para atender a sus necesidades y lo que hacemos nosotros es encargarnos de guardar ese dinero y luego analizar con ellos el tipo de asistencia o de ayuda que necesitan, ver cuáles son sus necesidades personales. Así que no solamente sería el tener a una persona en casa ayudándoles, sino que eh, podría ser cualquier otro tipo de ayuda que necesiten dentro de su comunidad o incluso ayuda tecnológica. El gobierno entonces creó un programa piloto para personas con, con discapacidad y el fondo está disponible para que ellos decidan qué es lo que quieren hacer con ese dinero. Es decir, no es el gobierno quien contrata directamente los servicios de una empresa, sino que le dan autonomía a la persona a la que se han asignado los fondos para decidir quién es, a quién quieren contratar. Digamos, esto les permite tener mucha más autonomía, más capacidad de decisión y además ayuda a tener un pensamiento más, más creativo, más creativo para poder alcanzar sus objetivos. Aquí en Inglaterra todo esto bien apoyado por la ley que se aprobó en el año 2014. Lo que ocurría anteriormente es que el gobierno proporcionaba dinero para personal. Y lo que ocurre ahora es que da ese dinero a la persona que solicita los fondos para personal, pero no solamente para personal, sino para cualquier otro tipo de gasto que puede ser más creativo. De forma que lo que se hace es hacer acuerdos. La comisión trabaja para llegar a estos acuerdos con las personas a las que les dan los fondos. Se intenta crear en un formato que sea fácil de entender para todo el mundo y también se presta ayuda a, para entender cuáles son los criterios de elegibilidad y eh, cuál es la forma en la que se pueden utilizar estas ayudas una vez concedidas. Lo que quiere decir básicamente es que el gobierno financia 10 necesidades y cumplir con dos de ellas para recibir la financiación. Eh, trabajar en colaboración ha sido clave para tener acceso a los fondos y poder entender cómo funciona el sistema en mi caso lo que he querido decir es pasar más tiempo con el proveedor eh, de, de los servicios en este caso con Gary, para tratar de explicar con detenimiento cómo funciona el sistema cómo hay que utilizar los fondos esto ha ayudado a mejorar la comprensión de ambas partes y a que todos aprendamos, eh, incluidos el gobierno local, la entidad que proporciona los fondos y los proveedores de servicios. Lo que quiere decir es que el gobierno y el proveedor de los servicios trabajan con la persona para eh, lograr entender mejor ¿Cuál es la cantidad de fondos de los que dispone y cómo puede hacer uso de ellos? No to it. Es, es vital entonces crear una relación de confianza e incrementar la transparencia para compartir mejores prácticas y para que ambas partes puedan aprender la una de las otras y crear un sistema que realmente esté centrado en la persona, en los resultados que está buscando esa persona. Es decir, hay que cambiar la forma de pensar, de pensar solamente en número de horas, a pensar en resultados. Y también es muy importante tener un sistema y una forma de seleccionar esos resultados de la forma adecuada y además comunicárselos a todas las partes que están involucradas. Eh, también es importante entender que un fondo de este tipo ayuda a cubrir las necesidades de la persona de una forma más creativa y más completa que los mecanismos tradicionales. En este caso también se le plantea al proveedor de, los, de servicios, eh, la necesidad de tener que buscar activos locales o, o elementos que haya cerca de la persona para poder cubrir las necesidades y los resultados que está buscando esta persona. So Antes lo que ocurría es que no, las personas que recibían los fondos no entendían muy bien eh, qué es lo que estaba pagando el gobierno al proveedor y para qué servicios. Ahora saben perfectamente cuánto está recibiendo el proveedor para cubrir sus necesidades. Sí. Lo que se ha hecho ahora mismo es hacer disponible a todo el mundo los criterios adecuados de elegibilidad, lo cual quiere decir que eh, son unos criterios que indican cómo eh, les evalúa el gobierno. También se ha trabajado mucho para crear un, un plan de un futuro atractivo para todas las personas, en el cual se establecen claramente cuáles son eh, los resultados y las metas que quiere lograr esa persona, y también un mapa donde se refleja cuáles son los aspectos en los que esa persona quiere apoyo externo, en cuáles quiere conseguir un mayor desarrollo personal para conseguir cubrir eh, sus necesidades y alcanzar sus objetivos. So, this is James, and James tenemos aquí, eh, mi organización le da apoyo a, a James y James tiene que ponerse unas gotas en los ojos cada hora para eh, no quedarse ciego y antes lo que tenía que pasar es que había algún miembro del personal o alguien contratado para ir a ponerle las gotas cada hora. Pero a James le gusta mucho ir al pub, va a, a tomarse una cerveza y de vez en cuando va todas las semanas, Con lo cual, se pudo destinar parte de estos fondos a formar a la persona que estaba detrás de la barra, que le conoce muy bien, porque le ve todas las semanas, para que le pudiese poner las gotas. Y de esta forma, James tiene más dinero disponible para otras actividades o para otras cosas y además consigue crear mejores y más lazos dentro de su comunidad. Y mejores y su comunidad. This is y aquí tenemos a Janice que decidió utilizar los fondos a través de un ISF y yo, su trabajadora social, pude trabajar con ella eh, para identificar que en este caso, por ejemplo, ella tomaba una medicación y necesitaba a alguien de, de apoyo, a personal de apoyo, para poder eh, tomar esa medicación. Lo que hicimos en este caso fue seleccionar eh, un elemento tecnológico, en este caso un dispensador de medicación. Y gracias a la utilización de esta tecnología, Janis solamente en dos semanas fue capaz de administrarse su propia medicación y no necesitar apoyo para ello. Además de esto, Janis también ha empezado a utilizar su iPad para grabarse y mientras prepara eh, algunos snacks o algo de comida sencilla en la cocina para poder después volver a verlo y así mejorar su independencia. <risa> So, this, this is Trudy. Y aquí tenemos a Trudy que, eh, como parte de su presupuesto, que te más o menos de 100 libras a la semana. Lo que hacía era ir un día al centro de día a la semana, pero ella no quería ir al centro de día. Así que ahora lo que ha hecho con ese dinero ha sido alquilar una pequeña parcelita en la que ha creado un pequeño huerto. Y así puede ir cuando quiere, no solamente el día que iba al centro de día, y además... Eh, puede compartir este huerto y esta actividad con sus amigos y lo que ha hecho también ha sido compartir su presupuesto con otros amigos, con lo cual ahora tenían 200 libras que no eran capaces de gastarse en un día, de forma que pueden ahorrar dinero y mejorar su vida en general. Y además de ello, también eh, lo que ha hecho ha sido sustituir el apoyo de un, de un, de un servicio eh, por un voluntario y... Lo que hace con este voluntario es que va a unos establos donde está aprendiendo habilidades de cuidado de animales y además dentro del de recorrido que, quería, que ella quería seguir, quería volver a montar a caballo de nuevo, así que ahora lo está haciendo, está volviendo a montar eh, a caballo, eh, con lo cual ahora mismo eh, ha sustituido a eh, un asistente pagado por un voluntario y además está más involucrada y está disfrutando más de su comunidad y de su entorno. So, what we do now, eh, lo que hacemos eh, ahora es hablar con, con todas las partes involucradas de forma que podamos eh, pensar en una forma más flexible de trabajar, es decir, no solamente pensar en servicios de apoyo, sino pensar en formas de trabajo creativas orientadas a eh, contribuir a la calidad, calidad de vida de las personas a las que tratamos de ayudar. Lo que lo hacemos es a través de, un, de una planificación, utilizamos. Eh, un gráfico que, aunque la persona no sea capaz de entenderlo muy bien o entender muy bien cómo se gasta el dinero, sí que utilizamos un código de colores, en el cual, por ejemplo, tenemos rojo, que es eh, actividades uno a uno, tenemos el amarillo, que son actividades compartidas, tenemos el color azul, que son actividades de y esto les permite entender un poco mejor cuáles son las actividades que llevan a cabo. Lo que hacemos tras... Eh, presentarles e introducirles en esta forma flexible de trabajo, eh, se hace una llamada una vez por semana. En total se tratan unos 15 minutos en los cuales está el, el asistente social y está el proveedor de servicios y los prestatarios de los fondos y la persona para simplemente comprobar qué tal van las cosas, ver cuáles son los objetivos que se han fijado para el programa, ver qué tal se va avanzando. Y esto se hace durante un periodo de seis semanas simplemente para dar un poco de apoyo al proveedor de los servicios y a la persona en esta nueva forma de trabajar. So what are the benefits? Las ventajas son que con este tipo de fondos personales, la persona asume más control sobre su vida, tiene más opciones y además puede encontrar la mejor forma de trabajar eh, para conseguir más flexibilidad. Y además también eh, les da una oportunidad de, de tener más opciones y elegir de forma real, y no que haya un proveedor de, del servicio que les esté digamos, forzando ese apoyo, sino que ellos son capaces de decidir de cómo quieren recibirlo. Lo que conseguimos de esta forma es que las personas sean escuchadas y sean atendidas en lugar de que haya alguien trabajando en ellas. Además de ello, lo que conseguimos es que si eh, una de las personas quiere Cambiar el tipo de servicio o de apoyo que recibe se puede hacer de una forma fácil y sencilla a través de la persona que tiene eh, a su cargo este fondo, este ISF, que les conoce bien y que es capaz de negociar los cambios que haya que hacer en su nombre eh, en poco tiempo y, y involucrando además a las autoridades locales. Eh, también se ha proporcionado más claridad, ya que a través de estos acuerdos de ISF, los acuerdos a través de los que se reciben los fondos, eh, nos podemos asegurar de que todo el mundo tiene claro cuál es su papel, cuáles son sus derechos, sus responsabilidades y evitar así cualquier tipo de confusión o añadir complejidad. Y además se ha creado un sistema más sostenible, ya que la persona eh, puede gestionar sus eh, propios pagos directos y eh, si su capacidad… Eh, para hacerlo, eh, eh, empeora o disminuye o eh, si un miembro de la familia eh, les puede apoyar en ello, entonces eh, eh, son capaces de, de gestionar cómo se eh, utiliza este fondo ISF para eh, ofrecer un cuidado de, eh, de, de mayor duración o de más continuidad. So this means Esto quiere decir que incluso aquellas personas con necesidades complejas eh, tienen más facilidad para gestionar su presupuesto. Their budgets. So what's next? Everyone... Lo que va a pasar después es que queremos que todo el mundo sea capaz de controlar su vida y sea capaz de tomar sus propias decisiones de forma que puedan eh, disfrutar más eh, de, de su libertad y formar parte de sus comunidades. Community and be part of it. So support planning, Lo que hacemos dentro de estos planes de apoyo personal es utilizar todos los recursos disponibles, sea eh, casas, proveedores de servicios, eh, personal, para tratar de cubrir mejor las necesidades de, la, de, de las personas. Y lo que hacemos es involucrar y, y realmente poner en las manos de, de las personas y de las familias la toma de decisiones con el objetivo de que de esta forma se consigan los mejores resultados posibles. Lo que tenemos que hacer para ello es poner estos planes de apoyo personal en el núcleo del plan que desarrollamos para, para estas personas y para que se pueda utilizar el presupuesto de la forma que más ayude a la obtención de los mejores resultados posibles. Eh, lo que tenemos que hacer es que el sistema completo trabaje para la consecución de, de estas metas. Tenemos además que conseguir analizar cuáles son todos los recursos que se encuentran en la comunidad, incluyendo voluntarios y cualquier otro tipo de recurso. Eh, y a ver a todo el mundo como socio y, y como aliado para conseguir utilizar de la mejor forma posible estos recursos, identificar además cuáles son las barreras y cuáles son los retos que se pueden eh, presentar para lograr estos objetivos y también identificar cuáles son la, la mejor, cuál es la mejor forma de superarlos. Y lo que permiten estos fondos es una utilización flexible de, esta, de este dinero eh, para poder utilizarlos de una forma más creativa siempre y cuando se cumplan los criterios, es decir, los objetivos que se han planteado para la obtención de este fondo. Eh, esto permite, además, distinguir más claramente la utilización de estos fondos que, son, que están destinados para esos objetivos de... Eh, fondos personales u otro tipo de ayudas que puedan estar recibiendo. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que nos ha dicho un trabajador social. Nos comentó que estaba trabajando en un hogar complejo eh, y que seguramente el tema de solicitar fondos y todo el tema burocrático y de papeleo no era su mayor fortaleza y que gracias a la utilización eh, de este nuevo formato y de utilizar la plantilla eh, se ha ahorrado muchísimo tiempo, le ha permitido además dirigirse al, al panel. El panel es el, son las personas a las que hay que acudir para pedir un aumento eh, de estos fondos o un aumento de, de las ayudas, y eh, gracias a ello ha conseguido dirigirse a ellos de una forma mucho más eficiente, también ha podido analizar muchos de los otros enfoques que había dentro de la comunidad, y, y gracias a, a, bueno, a esta situación... Eh, ha podido explicar eh, perfectamente bien por qué era, él, bueno, este trabajador conocía cuál era la situación perfectamente de esa persona y por qué se solicitaba un aumento de los fondos de forma puntual. Eh, de esta forma ha podido presentar un mejor caso ante, ante este panel de financiación. Se ha ahorrado muchísimo tiempo en, en papeleo y, y ha conseguido... Eh, eh, efectivamente conseguir los, los objetivos, la primera vez que conseguía presentar este caso y conseguir eh, esa financiación de forma eficiente. ¿Es el final de la presentación? ¿Hay alguna pregunta para nosotros? Nos preguntaban en relación a la experiencia de vida independiente, en el apoyo a dos personas en un piso, si el programa está abierto a cualquier persona con diversidad funcional. Y luego en el caso del apoyo específico a personas con discapacidad intelectual, si hay alguna persona con TEA y grandes necesidades de apoyo y qué perfil profesional se requiere para trabajar con estas personas. So, so the first Evidentemente este sistema funciona muy bien en situaciones en las que se comparten viviendas, ayuda a tener una mayor libertad, una mayor creatividad y funciona muy bien en este tipo de entornos. Y además, si vivimos en alguien más dentro de este hogar, podemos compartir ese presupuesto con alguien que trabaje fuera. Y con respecto a la primera pregunta, si trabaja con con personas mayores, con personas con, con una discapacidad intelectual, personas con dependencia, así que podemos cubrir todo todo el espectro. Una de las preguntas que nos trasladan por el chat es eh, si podían hacernos un breve resumen de cuáles son los agentes que intervienen en este tipo de proceso de apoyo y la función de cada una de las personas. Eh, también otra pregunta relacionada ¿no? con el perfil de las personas que intervienen y sus funciones es la duración del programa y cómo se financia. Sí, recibimos los fondos a través del gobierno local eh, y se, creó, se crearon nuestros fondos a través de la ley que tenemos para dar eh, apoyo a las personas que lo necesitan. Y siempre y cuando una persona tenga alguna necesidad, que se forme parte de los criterios que existen para poder obtener estos fondos, eh, la ayuda estará ahí siempre y cuando la necesite. Sí, además utilizamos la... La herramienta PAD, que es el camino autónomo de hacia un mañana con ayuda, es una herramienta que podemos enviar también eh, de forma adjunta, incluye instrucciones además de cómo se tiene que utilizar y ahí se involucra a los trabajadores sociales, a la persona, a la persona que está trabajando eh, eh, con ellos y a cualquier eh, familiar, eh, a un defensor si si sí, o alguien responsable de, de esta persona si sí hace falta y se analizan los sueños y los objetivos de esta persona